Mi primo y su hermano toca la batería, entonces siempre hemos tenido contacto porque hemos crecido en un ambiente de música pues, por su papá, hijos papá. De, tú eres hijo de Tavo de Castillo, de Frágil. Sí. Había un culo de músicos que iban solamente a sapear, a ver qué cosas hacían, los, a ver si era verdad que los hijos de Tavo tocaban, ¿no? creo que la, la ayuda que tuvimos es que teníamos una red de contactos que podríamos reutilizar, pero eso nos impide que íbamos a decirles oye, somos los hijos de Tavo, ya, déjenos tocar. Y la gente decía, ya toca. Y teníamos la ventaja que no muchos tenían en esa época, que es que teníamos instrumentos en casa y no cualquier sala, era la sala de, frágil que tenía buenos equipos para la época. ¿no? Por otro lado, mi mamá fue la que nos, sí, se también se mató con nosotros para abrirnos algunas puertas, para tocar no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco veces la misma puerta hasta que se nos abra. O sea, hasta a mí se me un momento y ahí me pongo a pensar, digo, Sabina, la, la tengo de todo lo que veo, ¿no? La letra fue solamente vomitar lo que pensaba, buscar una historia de una persona que, que, que llega de, de la sierra, lo que podría sentir. El país que amo, me, apuñaló, me que yo por tu vestir, pero la plata te hizo Finalmente teníamos un cantante que era un amigo nuestro que había sido cantante de, de Masacre, Omar Pizarro que iba con nosotros a ayudarnos con las canciones un poco como que nadie podía cantar realmente y, y nadie tenía la voz para cantar él tampoco en esa época, <risa> para ser sinceros y Cuando él no iba a la sala, pues cantábamos nosotros las canciones que él no podía cantar para guiarnos y nos dimos cuenta poco a poco que cada uno se repartía un pedazo de la letra de, que Omar cantaba la que yo podía tocar y cantar, la cantaba, la que algo podía hacer sencillamente Y mezclando con las cosas que ya veníamos haciendo, como tocando algunos cobercitos para aprender, decidimos de por qué no hacerlo nosotros, ¿no? O sea, nadie te la voz, escucha el primer caso y, y yo me mato las veces si escuchando estas voces canto, intentando cantar. ¿Cree que en 20 años estas canciones siguen vigentes en claro este que país? Sí, Lamentablemente. Sí. Lamentablemente sí, o sea, Pueblo Rebelión, que es una canción política y que trata sobre toda la corrupción que hay y cómo la gente debería rebelarse antes, o sea, lo puedes cantar ahorita y es exactamente de la mismo escenario que teníamos hace 20 años. Es importante que, que con algo tan tan precario y tan espontáneo hayamos logrado traspasar la barrera del tiempo y cumplir 20 años, la verdad es que también me llena de orgullo porque es un logro ¿no? para una persona un traspasar el tiempo y, y que de alguna manera, no tu nombre, pero tu música queda dando vueltas para la siguiente generación. Es genera algo muy extraño.